Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, hace unos días os comunicamos la triste noticia del fallecimiento de Olmes Ortiz, activista canábico colombiano y principal impulsor de la marcha de la marihuana en este país. Un ser que durante los años se ganó el respeto y el cariño del movimiento por su personalidad compativa, discurso irreverente y gran corazón. Muchas han sido las muestras de cariño y reconocimiento que se han dado durante las últimas semanas en la vida real y en las redes sociales. Aquí os dejamos un fragmento del emotivo manifiesto que preparó para esta última marcha y que nunca se llegó a pronunciar. Mi nombre es Olmes Ortiz, fundador de la primera acción popular o actividad política denominada Marcha Mundial de la Marihuana. Como ya es costumbre, desde hace varios años venimos cumpliéndole esta cita a esta planta maravillosa que la naturaleza en comunión con la misma creación nos ha sabido regalar, la cual hoy nos ha convocado para congregarnos en un gesto de amistad, paz y amor, siendo la paz y el amor una verdadera necesidad del mundo, porque todos están acá es por la marihuana, ¿quién no está aquí por la marihuana?, porque es que en esa sensibilización, con, con esta planta descubrimos al otro como lo que es, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro semejante, carne de mi carne, sangre de mi sangre, ya que todos hacemos amigos mando marihuana, ¿quién no le debe un amigo a la marihuana? Además el que fuma marihuana conmigo no es mi amigo, es mi hermano, y si fuma el mismo bareto, es mi hermano del alma, porque la marihuana contiene el eliz, de esa alianza nueva y eterna que será para nosotros en un estado de libertad, la salvación de este planeta, la solución de la tragedia y el comienzo a una nueva vida. Dichosos pues todos los llamados a esta ceremonia que solo es el inicio de la calle de la historia y la recuperación de la raza humana a través de todo lo que fue negado y prohibido. Muchísimas gracias.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 Y este es el homenaje que le dedica nuestro compañero El Plom a este luchador infatigable por la libertad de nuestra planta y los derechos de las personas usuarias. Un saludo muy especial a los colegas de la Marihuana Televisión en España. Los saluda a su colega El Plom, aquí desde Colombia. El día de hoy pues les tengo una triste noticia. El padre del activismo en Colombia y el fundador de la Marcha Mundial de la Marihuana aquí en Colombia, falleció hace unos días, Olmes Ortiz, Olmes Ortiz fue la persona que abrió por primera vez los debates sobre marihuana aquí en Colombia, fue la persona que nos representó a todos los marihuaneros en el Congreso, en el Senado de la República, habló con todas las personas que tuvo que hablar a nivel político y se recorrió este país a pie, centímetro a centímetro, hablando sobre, sobre marihuana. Olmes fue nuestro gran maestro fue la persona que tuvo la primera consigna aquí en Colombia de no más presos por marihuana es la persona que nos hizo comprender que la marihuana es una planta de poder y que es absurdo que las personas perdamos nuestra libertad y nuestros derechos humanos por un gusto, por una conexión con nuestra planta de poder elevamos una oración para que nuestro amigo, maestro, colega, Olmes Ortiz, descanse en paz y que su legado permanezca en todos los corazones de los marihuaneros. Y su legado no es otro que una invitación a la unión de todos los marihuaneros para que defendamos nuestro derecho sagrado a disfrutar de los placeres de la planta sagrada en libertad. Descanse en paz. Olmes Ortiz, que tu legado lo llevamos los marihuaneros y esperamos algún día poder tener ese sueño convertido en una realidad. No más presos por marihuana, buenos pero sobre todo libres humos, colegas. Unos ciclos se cierran y se abren nuevos, la vida misma. Por cierto, ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada,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 una persona que preguntaba si, si qué consecuencias pueden haber a largo plazo, bueno, también Sara supongo que tendrá, pero eh, a efecto a largo plazo, tanto a nivel psicológico como físico, si es bueno hacer una pausa de vez en cuando, ¿vale? Y, y entonces eh, bueno, considerando ¿no? que nuestro sistema endocannabinoide sí si es sistema de equilibrio, si lo vamos estimulando durante mucho tiempo puede ser que mmm, sí si sea bueno, o sea, que se acostumbre por lo tanto es bueno según los casos, valorar de hacer pequeños descansos para volver a resetear esto y volver a tener la sensibilidad de antes. Y ahora bien, también hay diferencia, una diferencia entre el THC y el CBD, eh, es que mientras el THC puede que genere cierta tolerancia, por lo tanto con el tiempo se tenga que aumentar la dosificación para obtener el mismo efecto, y entonces es importante hacer pequeños descansos, en cambio con el CBD normalmente... Eh, suele mantenerse sí, bastante estable a lo largo del tiempo, aunque también a veces puede estar más aconsejado el descanso, pues es un tema diferente. Y sorpresa, Deliciusis lanza una nueva genética, Delicious locus y la famosa DJ Jockey, y miembro de Public Enemy apadrina esta variedad. Esto huele a historia viva. Con esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 108 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene y muy buenos humos.